Me han preguntado por qué me presento a las elecciones eh, municipales como candidato al Ayuntamiento de Estella Y la razón es muy simple. Me presento porque quiero que cambien las cosas. Creo, porque creo que la mayoría de la gente no admite otros cuatro años de gobierno como los, como los que hemos tenido. Y esencialmente me presento porque no me presento yo solo. Me presento con un equipo de gente que tiene experiencia, de gente joven, que efectivamente con formación, con compromiso y con espíritu eh, crítico y espíritu eh, ético y con muchas, muchas ganas de trabajar y de hacer las cosas, hacen una candidatura que puede ser eh, importante, que puede llevar a cabo exactamente el programa que nosotros hemos propuesto para los ciudadanos. La segunda, razón, la segunda razón es que me presento a la candidatura porque con el equipo que tengo, efectivamente hemos conseguido hacer un trabajo muy importante, hemos conseguido hacer... Un programa que no es nuestro programa, es el programa de los ciudadanos. Es un programa que nosotros, en noviembre, con un diagnóstico de la ciudad, enviamos a las redes, enviamos a la prensa, enviamos a todos los ciudadanos, para el que hemos recibido cerca de 6.000 visitas y 600 iniciativas que hemos puesto en el programa. El programa se ha convertido en un programa que ya no es nuestro, que es de los ciudadanos, con el que efectivamente queremos gestionar este. Por eso me presento a las elecciones. Primero, porque hay que cambiar las cosas. Estella tiene que tener otra manera de funcionar. Segundo, porque tengo o tenemos un programa, el grupo que nos salda a los ciudadanos para cumplir. Y el tercer tema, porque quiero recuperar cabeza de meditad, quiero recuperar la meditad, quiero recuperar que seamos referentes en Estella y quiero además recuperar la capacidad política que hemos perdido y como consecuencia de la misma se nos escapan por otros espacios y por otros sitios que tienen esa capacidad, las ayudas, las soluciones y la capacidad de crear infraestructuras. Todas estas cosas son las que efectivamente me han llevado a presentar mi candidatura naturalmente, que no es mi candidatura, que es la candidatura del Partido Socialista y que en este momento es la candidatura de los ciudadanos. Y por último, ¿por qué? Pues porque los problemas que tiene Estella entiendo que no han sido bien tratados y nosotros desde nuestra iniciativa, desde este programa que hemos creado, creo que vamos a, hacer, va a conseguir grandes logros en empleo, en educación, en salud, en bienestar social y en infraestructura. Me presento en la candidatura de la agrupación socialista para gestionar el Ayuntamiento de Estella Guitarra y solucionar los problemas de la misma y de sus ciudadanos.